Hola, acá podemos ver todos los elementos que conforman el protector facial que terminado se ve así como este. Procedemos a ensamblarlo, partimos con esta pieza, colocamos el elástico, entonces aquí podemos ver cómo se, se ajusta. Vemos que se puede lavar, se puede retirar, se puede apretar, cambiar. El otro lado también se coloca. Bueno, acá está terminado el elástico. Seguimos con esta pieza, colocarla por los bordes primero y luego al centro. para que quede asegurada fijándonos en este que quede esta parte hacia arriba esto hacia arriba o sea hacia el lado de esta pieza al final ajustamos para que ya quede completamente asegurado luego procedemos a empujar esta parte central hacia el elástico y tomamos estos dos extremos y los unimos por el corte y quedan de esta forma. Ahí ya tenemos terminada la, la parte que sujeta la lámina. Ahora, la lámina nos fijamos que ella tiene una curvatura natural. Preferiblemente colocarla en esa curvatura. Y procedemos también a, a colocar los agujeros. Se coloca así, así. Y esto va hacia adentro. Agarrado acá, en ambos lados. Y aquí vemos la careta ya terminada.